Las mujeres cada día hacen patente la frase de Fidel Castro Ruz cuando expresó, la mujer es una revolución dentro de la revolución. Estas palabras se pusieron de manifiesto en el acto municipal en salud al 8 de marzo, evento que se llevó a cabo en el bloque Manuel Aduani de la delegación 5 de la comunidad del Bosque el municipio de Pilón. Un encuentro de pueblo donde participaron hombres y mujeres federadas, amas de casa y trabajadoras para reconocer el trabajo desplegado por las delegaciones y bloques de la Federación de Mujeres Cubanas en este territorio. Ustedes, las tienen como tradición que por la revolución. A las cinco secretarias de las delegaciones del bloque sede de la cita y secretaria de otros bloques del municipio les fue entregado reconocimiento por el cumplimiento de las tareas de la organización, el aporte a la patria, la cotización, acciones en las comunidades, entre otras actividades realizadas que enaltecen la Federación de Mujeres Cubanas. A su vez, el secretariado provincial entregó reconocimiento a Marta Digno Aguilera, candidata a diputada por pilón, a la décima legislatura de la Asamblea Nacional y a Leumira Pérez Fuente, secretaria municipal de la Organización Femenina, se le entregó reconocimiento como municipio destacado en la provincia de Granma, el que recibió de manos de la secretaria del partido y la presidenta del gobierno. Pérez Fuente, titular de la federación, pronunció las palabras centrales del acto, haciendo un llamado a las mujeres a votar como primeras este 26 de marzo. Vilma Vilena Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.